Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mama Mamma, Oh. Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma,